Nos va a acompañar un educador social del servicio APITEA, de la Asociación de Autismo, aquí en Burgos. Vamos a visibilizar la realidad de los niños con autismo en su etapa escolar. Y es que 8 de cada 10 niños de, de este colectivo, de este alumnado, actualmente están en colegios ordinarios. 1.243 eh, niños con autismo que eh, bueno, pues, eh, están en, en la etapa escolar, están en colegios. Sí que es cierto que 8 de cada 10 alumnos actualmente que presentan este trastorno están en, la, en aulas ordinarias. Es importante concienciar y visibilizar sobre bueno, pues, eh, esta, este trastorno, esta otra realidad ¿no? eh, que hay en, en los colegios bueno, pues para que haya más inclusión social, para ello la Junta está realizando campañas ¿no? de concienciación. Hoy nos acompaña Cristian García, él es educador del servicio APITEA de la, de la Asociación de Autismo aquí en Burgos. Cristian, muy buenas tardes, ¿qué Hola, tal? buenas tardes, muy bien. Hay que ver esa otra ¿no? eh, realidad, ¿no? como, como comentaba. Eh, ¿Por qué? Porque el autismo, al final, eh, se caracteriza por ser también de, de forma muy diversa. No, eh, no todos los niños eh, presentan ¿no? Lo, los mismos síntomas, eh, varían ¿no? notablemente entre unos y otros. Claro, una de las características que tiene este trastorno, que tiene el autismo, es precisamente la gran heterogeneidad, la gran diversidad que pueden tener las personas con un mismo diagnóstico. Sí que tienen ciertos eh, aspectos en común, que son los que precisamente eh, te dan ese diagnóstico, pero dentro de ello la forma en la que esos síntomas se manifiestan pueden ser diferentes. Y de esta manera nos podemos encontrar niños, niñas, que son eh, muy desinhibidas o, o por el contrario, chicos, chicas que, son, pues, que tienen un perfil más discreto, eh, que tienen mayor dificultad, mucha mayor dificultad para comunicarse. Entonces, esa diversidad que existe es una de las características principales del diagnóstico y es lo que a veces nos hace difícil eh, identificar que dos personas con autismo pues tienen ese mismo diagnóstico al manifestarse sus síntomas de forma tan diversa. En cuanto a esto de perfil, ¿no? diversos que estamos eh, hablando, ¿los estigmas y los prejuicios van quedando, por lo tanto, atrás? Eh, pues al final, eh, como, como planteamos que existe esta diversidad, muchas veces no se identifica una persona eh, por, por tener autismo, entonces, esa estigmatización que comentas, eh, pues eh, sí que sigue siendo muy visible. Y campañas de sensibilización, como la que, la que comentabas al inicio, ayuda a conocer mejor este alumnado, por parte del profesorado, por parte de los propios compañeros y compañeras, y, y lo que conocemos, eh, lo que sabemos que existe, eh, pues nos ayuda a comprenderlo, nos ayuda a conocerlo, y, y minimiza esa estigmatización, pero sigue siendo actualmente algo pues, que es frecuente, que es común en, en los centros educativos y en la sociedad en general. Bueno, de hecho ha habido un crecimiento importante en, en la identificación de este tipo de alumnado eh, que alcanza el 62% en los últimos eh, cinco años en, en Castilla y León. ¿no? Eh, por lo tanto, es importante ¿no? eh, intervenir en el contexto escolar para el desarrollo ¿no? de, de los niños que padecen TEA. Claro, por supuesto, porque cuando conseguimos identificar a este alumnado conseguimos adaptar el contexto educativo, conseguimos adaptar pues desde aspectos curriculares, académicos, que van a mejorar su, su desarrollo en, en la etapa educativa académica en sí, como podemos adaptar el entorno social, podemos favorecer medidas de sensibilización, y de esta manera vamos a mejorar, porque vamos a dar la intervención específica que se necesita. Igual que alumnado, eh, con otro tipo de dificultades, pues se le da una intervención específica, el alumnado con autismo lo necesita y tiene que ser concreta para las dificultades que tiene. Por lo tanto, como planteabas, eh, es importante primero la identificación, empezar por ahí, empezar por que el profesorado de los centros educativos... ...los equipos de orientación conozcan este trastorno... ...conozcan la heterogeneidad de lo que hablábamos... ...lo diferentes que pueden ser... ...y que busquemos síntomas que a lo mejor no son tan evidentes... ...pero que eh, también implican tener autismo... ...y a partir de esa identificación... ...que debe de ser lo más temprana posible... ...porque cuando actuamos en los primeros meses... ...en los primeros años de vida... ...vamos a trabajar la base de dificultades del autismo y de esta forma vamos a conseguir que las dificultades pues no sean tan amplias y por lo tanto mejore mucho la calidad de vida de, de estas personas. Y una vez que, la, que, que está identificado un alumno con estas necesidades, pues vamos a poder buscar metodologías, herramientas, adaptaciones, eh, adaptaciones eh, curriculares, adaptaciones no curriculares, adaptaciones de acceso que vayan a mejorar mucho eh, su, su éxito académico y su éxito social. No olvidemos que también eh, los centros educativos eh, tienen que facilitar unas herramientas de socialización a lo largo de la vida, de inclusión, y, y para nuestro alumnado, para nuestro colectivo, los centros educativos es el mejor contexto donde esto se puede conseguir. Así como lo dices, parece muy fácil, ¿no?, esas eh, medidas, Cristian, pero ¿realmente hay conocimiento en el profesorado de lo que es el autismo? Mm, a ver, no es todo ni blanco ni negro. Efectivamente, eh, el, el conocimiento, cuanto más, mejor. Y es el, los trastornos del espectro del autismo es un trastorno complejo, que, que además, como vamos repitiendo varias veces, al existir tanta diversidad y que un alumno, pueda ser muy diferente no a otro lo mismo. y necesitan una intervención diferente es complejo eh, pero yo creo que los centros educativos cada vez están más preparados cada vez tienen más formación y cada vez lo hacen mejor sin embargo pues como te decía eh, es importante tanto campañas de concienciación campañas de identificación y, y conseguir una formación eh, mayor específica de cómo intervenir con este colectivo, que, como dices, pues es un porcentaje, dentro de las necesidades educativas especiales de Castilla y León, importante. ¿Cómo es la etapa escolar de este alumnado? ¿Qué barreras experimentan? Pues va a ser diferente dependiendo de la etapa educativa en la que esté, bien sea infantil, bien sea primaria, bien sea secundaria... Eh, entonces, eh, por ejemplo, si empezamos por los más pequeñitos, por infantil, pues yo creo que el principal problema es precisamente la identificación. Hay un gran porcentaje de alumnado con autismo que no va a estar identificado en esta etapa de infantil y que va a ser posteriormente en primaria o incluso en secundaria o existen diagnósticos de autismo la etapa adulta, la uh -huh. eh, cuando las dificultades del entorno, del contexto social, sobre todo, van a ser más grandes eh, y, y se van a ver las carencias. Eh, entonces, quizá apostar por la identificación temprana en, en la etapa de infantil, o si puede ser previa, mejor, porque cuanto antes en la intervención en claro, autismo, es complicado, mejor. ¿eh? Um, en, en primaria nos vamos a encontrar pues, con dificultades en la socialización, como decía, se van haciendo más grandes, sobre todo porque eh, pues, se hacen más grandes las necesidades, es decir, no se exige lo mismo a nivel de juego, a nivel de relación con los compañeros, a nivel de resolución de conflictos, a nivel de habilidades sociales. En un niño, en una niña de tres, de 4 de 5 años, cuando ya pasamos a los 6, a los 10, a los 12 años, esas dificultades se van haciendo más grandes. Sobre todo, eh, entrando en el aspecto social, nos vamos a encontrar dificultades en lo que denominamos los momentos desestructurados. Los momentos en los que no hay un esquema, no hay un guión, una de las dificultades de las personas con autismo es adaptarse a lo que nos esperan, a los imprevistos. Entonces nos vamos a encontrar con los recreos, nos vamos a encontrar con los cambios de clase, nos vamos a encontrar con ir al aula de informática, o con ir al aula de, de, de ciencias, o con ir al comedor, el propio momento del comedor es un momento muy desestructurado, los recreos del comedor, que a veces son muy grandes, la supervisión es menor, eh, en clase tienes al profesor, tienes a la profesora que controla el grupo, que se entera bien de las cosas, eh, que, que, que te da una estructura, sin embargo, en estos momentos desestructurados es mucho más complicado para ellos y para ellas, y es cuando más problemas pueden ocurrir. Y dentro del académico, bueno, pues eh, existen otras muchas cualidades. Dificultades, eh, y tienen cualidades. Y también está ese aspecto, por supuesto. No es que las personas con autismo eh, sean genios en, en algún área concreto, todos tenemos nuestros puntos fuertes, ¿vale? Eh, los puntos fuertes son simplemente las cualidades, las capacidades que destacan dentro de nosotros y eso es lo que tenemos que valorar como puntos fuertes, entonces todas las personas con autismo tienen puntos fuertes, ¿vale? comparándonos con nosotros mismos, comparándoles con ellos mismos sí que hay ciertas áreas que las personas con autismo por la, el propio trastorno en sí pues pueden tener más potencialidades, pues hay niños niñas con autismo que se les da muy bien pues ciertas áreas de las matemáticas, que son muy estructuradas, que son siempre de la misma manera, que son muy operacionales, que una vez que entienden cómo funciona, pues lo reproducen y lo hacen muy bien. Matemáticamente, ¿no? Así claro. valga. <ríe> Por ejemplo, o, o hay personas con autismo, yo trabajo sobre todo con niños entre 6 o 12 años que van a colegios ordinarios, y varias de ellas, varias de estas personas, en eh, el ámbito de la música pues son muy buenas y son capaces de comprender muy bien los tonos, las tonalidades, de escuchar una canción y reproducirla al piano sin tener una partitura, pero no todas las personas con autismo van a tener estas capacidades extraordinarias y, y sí que van a tener pues, estos déficits de los que hablábamos, y, y que están ahí, tenemos que trabajar y tenemos que, que reducir. Reducir los, los déficits y eh, apoyar al máximo pues, todos estos puntos fuertes que pueda tener cada persona. Pues eh, Cristian, un placer haberte tenido aquí y bueno, pues ver la realidad ¿no? de, de ese aumento de, del alumnado de, con autismo en Castilla y León y que sí y que van a centros eh, ordinarios. Ha sido breve, pero yo creo que ha quedado claro. Gracias bueno, por muchas acompañarnos. gracias a ti, al programa, al canal y ha sido un placer.